Hola, mi nombre es Javier Cruz. Soy parte del elenco de la obra La Espera. Los esperamos todos los lunes, martes y jueves a las 8.30 en el Espacio Gente 2 del Foro Shakespeare. El boleto tiene un costo de 250 pesos, pero si tú traes una despensa, herramienta, víveres, medicamento, recibirás un 2x1 de descuento. Ahora que estaría chico que lo pagaras completo.